Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, queridos amigachos, hoy vamos a estar viendo estas eh, novedades que han salido con respecto a la reconfiguración De las, podríamos decir, queridas, queridas, artillerías autopropulsadas y sus proyectiles Ay, oh, Dios, bueno Comandante, el servidor Sandbox abrió sus puertas el 25 de noviembre Bueno, ayer estuvimos jugando con algunos de ustedes en el servidor Sandbox Estuve avisando en el grupo de Whatsapp que tenemos de, de What y de mi canal Así que dicho sea esto de paso, aprovecho para invitarlos al grupo de Whatsapp Que seguramente le voy a estar pedir, pidiendo a alguno de los moderadores eh, del canal que me pase el link Para dejarlo acá abajo en la descripción y eh, los que tengan ganas se puedan unir ahí al, al grupito de Whatsapp que tenemos. Bueno, y dice que... Mmm, vamos, vamos a meternos derecho vamos derecho viejo a lo que tenemos que hacer. Dice a lo que tenemos que analizar. Nuestros planes para la prueba del de sandbox. Bien, a ver. Dice, bajo las condiciones ya propuestas... Bajo las condiciones ya puestas a prueba en el sandbox... Los parámetros de la artillería resultaron ser irrelevantes. Los resultados de las pruebas anteriores respaldan esta conclusión. Por eso, consideramos que requieren cambios. Ok. Los objetivos principales de estos cambios son los siguientes. Dos puntos. Atención. A ver, dice. Ajustar el tipo de vehículo de acuerdo con la reconfiguración global de los proyectiles. Uh -huh. Ok. Uh, ¿Qué más? Luego de los cambios aplicados a los vehículos que no son artillería, los parámetros de las Artis terminaron siendo irrelevantes y requieren una cuidadosa reconfiguración. Mm. Sí, bueno, que van a hacer una reconfiguración, está bien. No dijo nada todavía. Añadir variabilidad al estilo de juego de este tipo de vehículos. Añadir variabilidad al estilo de juego. O sea, ok, bien. Los tipos de proyectiles actuales para las Artis se superponen. Situación que no ofrece oportunidades tácticas nuevas a la hora de escoger uno de ellos. Queremos enmendar esta situación. Mm. Disminuir la duración total del efecto de aturdimiento. Vamos todavía, por fin. Y disminuir la cantidad de daño causado por las artis. Bien, por fin. Ojo al piojo. Vamos a analizar bien un poquito más lo que viene, mirá. Por ahora es todo lindo vamos a ver para alcanzar los, los objetivos mencionados debemos reconfigurar los proyectiles de las artes habrá tres tipos de proyectiles en la prueba los cambios se probarán en las artillerías de nivel 6 o superior cada tipo de proyectil tendrá una finalidad aturdimiento gran cantidad de daño gran cantidad de daño o gran valor de penetración. Ya lo que aplaudimos antes, ya empezamos a no aplaudirlo tanto. Proyectiles estándar, los de siempre. Los eh, Hype Explosive. Proyectiles HE que aturden y causan una cantidad relativamente reducida de daño. Reducida de daño. Sí. O sea que el otro día que estaba con, mi, eh, con el 50-100 francés y me bajaron 1100 de daño, sería un daño reducido. Estaba con el BK7501K de tier 8 pesado Y una ARTI de tier 10 Me metió un bombazo de 600 Daño reducido Ok eh, Relativamente, perdón Relativamente reducido Los valores de daño se importan del servidor habitual mm. No tienen en cuenta el aumento De la cantidad de puntos de vida De los vehículos del servidor sandbox mm. Esto significa Que estos proyectiles Infligirán menos daño en cuanto al porcentaje de la cantidad total de puntos de vida mm. Proyectiles especiales eh, Serían los proyectiles denominados eh, oro o, Sí, los, volt, los, los oro, los especiales Proyectiles HE que infligen una cantidad de daño mayor por disparo en comparación con los proyectiles estándar, pero que son incapaces de aturdir. O sea, te meten un bombazo hermoso, pero no te aturden. Bueno, okay. Tienen un valor de penetración superior y un amplio radio de explosión. O sea que aunque no te invoquen, te van a meter un bombazo igual. Porque tiene un alto radio de explosión. Buenísimo. El daño nominal por disparo se incrementó aproximadamente un 15% en comparación con los proyectiles. Estándar. O sea, si antes, por ejemplo, una T-92 te metía, ponele, no te bocaba de lleno. Y te sacaba unos 400, ponele. O sea, o sea que hoy en día te va a estar sacando, capaz que unos 600... Y si antes sacaba 600, ¿te va a sacar 900? ¿Más o menos? ¿Algo así? 800, ponele Ok El porcentaje de daño causado por estos proyectiles Es técnicamente el mismo Que el porcentaje causado por la artillería En el servidor habitual Bueno, por eso, más o menos lo, Sí, no Es el mismo que el porcentaje causado No, un 15% más Me lo está diciendo acá el porcentaje de daño causado por estos proyectiles es técnicamente el mismo que el porcentaje no. No es técnicamente el mismo. Es un 15% mayor comparado a los proyectiles estándar. O sea, a estos. O sea, esto no es así. Proyectiles alternativos. Estos proyectiles tienen un valor de penetración muy alto. Ojo. Proyectiles alternativos. Estos proyectiles tienen un valor de penetración muy alto y un valor de daño considerablemente inferior. Pero predecible. Si sí, lo mismo pusieron con el predecible con el con el tema este del KB2 que iba a tener un daño predecible. Y después tirabas eh, la explosiva que tenía cero de penetración. O sea, pero si no era que era predecible el daño y que. Y después no penetraba, rebotaba, o sea. No sé. No sé hasta qué punto algo puede ser predecible. Y además, ¿Predecible en base a qué? Si también tenés un RNG de un 25% O sea, nada es predecible en este juego, realmente estos, estos proyectiles tienen un valor de penetración muy alto Ya eso no me gusta Y un valor de daño considerablemente inferior Eso me gusta, pero predecible En caso de penetrar el blindaje, básicamente serán como los proyectiles AP Un penetrante pero unos pocos de ellos podrán ejercer de hit. Estos proyectiles no tienen la capacidad de aturdir. La verdad, es que hasta acá, más o menos. Eh, o sea, hasta acá veníamos bien. Acá ya me está diciendo que las artis van a hacer un 15% más de daño. Y eh, que los proyectiles estándar. O sea, acá estos van a hacer más daño que estos. O sea, no es un nerf a la artis. No es un nerf, o sea, estás, eh, es un buff al arte en realidad. Porque los proyectiles alternativos van a tener un valor de penetración muy alto. O sea, por ejemplo, tenés un Tipe 5, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un tanque duro vamos a poner. Eh, tiene un valor de penetración muy alto y un valor de daño considerablemente inferior. Pero predecible. En caso de penetrar el blindaje. Básicamente serán como los proyectiles AP. Lo que pasa es que si el daño de estos. Y te penetra. ¿No? Y va a ser el mismo que un proyectil. Estándar, ponele. O sea, te van a meter. Te van a hacer un. No sé, ni hablar, si, te, si te llega a tocar la munición. Estás en el horno porque te, te amorraquea de una. O sea, volvemos. ¿Sería el viejo what Digamos. Que las Artis te, te, te amorraquean de una. Algo así sería. No lo sé. Bueno chicos. Dejen sus... Um, a ver las características adicionales de las artillerías reconfiguradas Los proyectiles de las Artis se reconfigurarán a partir de nivel 6 Si el cañón de una artillería no se usa en un vehículo a nivel 5 superior O no cuenta con proyectiles aturdidores No se reconfigurará eh, okay. Si el cañón usa un tipo de proyectil HE especial Simplemente perderá el efecto, el efecto de aturdimiento Los demás parámetros de estos proyectiles no sufrirán cambios pero a su vez, su daño promedio por disparo aumentará un 15% en comparación con el daño por disparo de los proyectiles estándar. O sea, están bufeando la munición eh, gold, la munición oro de las Artis. ¿Bien? Ya o sea, están aumentándole un 15% más de daño. La munición especial de las Artis Premium están representadas por los proyectiles Hit para la LEF y los AP para el Sexton 1. Los parámetros de estos proyectiles no cambiarán. O sea que estos dos van a seguir exactamente iguales. Uh -huh. Bueno, no sé. Vamos a ver, chicos. Eh, esperemos que... Mmm, que se vaya desarrollando. Vamos a ir... Yo voy a estar jugando en el sandbox. Eh, a ver de qué va bien esto. Me no, pasa en el sandbox a veces es muy complicado. ¿no? no hay la gente que uno quisiera. Con lo cual... Se tarda mucho en entrar en batalla Y bueno, es todo un tema eh, Ayer los que estuvieron jugando conmigo bueno Lo, lo, lo vivimos en, en carnes propias Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este pequeño informe que hicimos Algo rapidito Pero tampoco quiero extenderme mucho más Porque solamente es algo de prueba Algo que está en el sandbox O sea, puede que ni siquiera llegue Pero yo calculo que algo de esto Se nos va a estar eh, Volcando en el juego seguro Así que bueno Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, si les parece bien, si les parece mal, eh, este cambio que van a hacer con respecto a las Artis, que hagan un 15% más de daño con la munición tirando oro, eh, que la, pero que no aturda a la vez y que metan un proyectil penetrante para todas las Artis. No sé, me da un poco de miedito, sinceramente. Así que imagínate si tenés tres artists del otro lado y te focusean, ¿no? O vos salís con tu mouse, o con tu tipe 5, tipe 4, beca, beca pesado, beca 100. O sea, los ligeritos con rueda ni se preocupen. O sea, eh, eh, Creo que son los únicos que, y los medianos muy ágiles, no van a tener que preocuparse, seguramente. Pero los que juegan pesados están un, un poquito complicados, me parece. Bueno amigos, muchas gracias por estar ahí Los invito a que se suscriban A que dejen like Y nos veamos seguramente en la próxima Chau chau